Paguemos las consecuencias y discutamos, loco. Yo no vine a discutir ni vine a pagar consecuencias. Es un juego, salió el primero, salió ella, salió él, salió Maxi, salió Tiago, salí yo. No vengo a pagar consecuencias, Ariel, estás confundido. ¿Te vas el día del almohadonazo? Ese día me calenté, Alfa, ya lo vas a ver. No fue mío el almohadonazo. ¿Cómo que no? fue No, no, no empecemos, Con respecto a lo que... De este personaje. Le tenés que agradecer mucho a Martina. Eh, porque hoy estás así. Gracias a Martina por que te salvó la primera placa. Si no, no hubieses llegado a nada. Nada reconocido. ¿Y vos tampoco reconoces nada? Sí, yo reconozco. ¿Qué reconoces? Me equivoqué en todo. Ah, bueno. En listo. cómo jugué, me, me equivoqué en todo. Valor. Jamás le falté respeto. Yo tampoco. Y cuando estuve mal con alguien que fue con Marco, le pedí eh, disculpas adentro de la casa. ¿Con Marco solo? Sí. Ah, bueno. Eh, fuiste una persona muy difícil de, de llevar adentro de la casa. Eh, muy conflictiva, muy quejosa, muchos problemas. ¿Por qué eh, la amabas tanto a Romina y las últimas dos semanas la expusiste? Yo nunca amé a Romina. Nunca fue amor. No, Yo la am no, no, para nada. Yo entro a la casa, no tenía afectos. Porque no eran mis amigos. Estábamos en un juego. Éramos 18 personas desconocidas dentro de un juego. Ninguno era mi amigo. Absolutamente ninguno era mi amigo. Estabas insufrible, este, no, no estabas cansado. No, vos, si eso no, es un alfa cansado, no, estabas no, todo el día Yo, persiguiendo, no, mirándome, observándome a mí, a todo. Y la casa te, te aplasta, Gracias. te cansa, te aburre. Pedí perdón. Bueno, te, te pido disculpas, Ariel, si te, te dije algo mal. Bien. Te pido disculpas. Bueno, que te, te la tomamos. Aprendí a relacionarte con las personas, no con las mujeres. Porque lo que hiciste adentro no estuvo bueno, Buen look. Eh. entonces está bueno que pidas perdón de verdad, porque hay gente que sufre por eso y que no lo hagas como, bueno, pido perdón porque estoy en la tele.